Se viene el hambre Cólico de canibalismo económico en vita. Se viene el hambre y su catálogo de músculos torcidos Arrastrándose por entre las comisuras de las ranchas y las plazas Se viene el hambre, que no entiende discursos ni soflamas, el hambre que todo lo expone, que todo lo desenmascara, el hambre implacable. Calles con voz de quiltros recitan poemas en llamas, arden las ánimas de perras envenenadas, mordiendo los bordes estructurales, se viene el hambre y su himno de insomnios y náuseas, Cosillas a la intemperie arpegian la canción del hambre. Manos paupérrimas pernoctando, abuelos famélicos adosados a las ventanas, carestía y crímenes en ciernes. Las ojeras son banderas, y nos llueve constantemente por dentro. Cumbia de cartílago, tango tísico, juega de caldo aguachento. Y vibra el régimen en su cadencia de cadáveres en cadalzos. Satura la epidemia de pistolas inservibles. La usura de usureros y su agenda de anemias salariales. Los capataces y su cacería de cacerolas organizadas. Paro de proteínas en la periferia. Cuaresma de calorías en las casas. Unos raspando ollas. Y otros raspando torsos ajenos. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Herencia antropológica culinaria desafiando las penurias. Recetas y facetas ancestrales emergen contra el hambre. Las ollas son tambores de combate, no se callan ni se llenan con mordazas. Los sartenes protegen los ojos y salvan rostros, la marcha de los sartenes. Las tapas son escudos, las pailas son espadas, fogata y barricada son hermanas. Oh pequeño verso de barro que vives entre los campamentos, entre el fuego y el agua, alza tus manos de tinta y recuérdanos. Oh pequeña oda de piedra que vives entre lamentos, entre gritos y esfuerzos, haz que tu voz de ola escriba los nombres ausentes. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Asamblea de harina y madres de marraquetas altivas se levantan. Ensamble de papas y padres estantes se organizan. La coordinadora del cilantro combativo presente. Habrá que salir a repartir pollo o batas. Se viene el hambre que ni el veneno del azúcar calma. Viandas de viseras vacías llevan sus escamas metálicas al cielo. Promesas en escabeche navegan los canales televisivos. Disminuyen las tallas y las raciones. Aumentan los suicidios y las depresiones. Aumenta todo tipo de abuso. Calco del modelo impuesto. ¿Has oído el ronquito del hambre por las noches? El espasmo que su zarpazo da en las entrañas. El remolino muerto que aletea los vientres. Aquí vamos, una vez más, masticando test de agua turbia. Se viene el hambre que descalcifica críos en las esquinas, que va soplando sus fémures vacíos. No hay caja ni migaja que apague las demandas. No hay peor virus que el egoísmo. Entonces, cocina popular contra el carnicero empresarial. Solo el pueblo ayuda al pueblo. El pueblo ayuda al pueblo